Presentamos en el Relatos de la Noche de la Cripta y corregida por el director principal, Arturo Espectral. Hoy presentamos, el flautista Amelin más conocido por su otro nombre el fantasma del flautista siniestro o el flautista diabólico apareció una vez de una serie llamado. Ghostswepper Mikami. Más conocí en Sudolatinoamérica, Mikami, la Casa Fantasmas Reiko Komikami y Tadao Yokosima combaten contra ataca, demonios y espíritus malignos con poderes, talismanes y hechizos. ¿Puedo a dónde montaré? Vallas pruebas, definidas, sus historias. Y después, les contaré su historia, la verdadera, la historia, de través de él. Si, sí, más nada que decir, cómo hacemos. Tomando punto el video ahora mismo. El flautista diabólico este payaso. No es el flautista en sí, es otro espíritu y sería perder el tiempo, ir contra él. Entonces, ¿dónde está el flautista en algún lugar del parque de diversiones? Burbuja Azul que está al norte del país, Parque de Diversiones Burbuja Azul es un parque que pensaban construir en un gran terreno, con una fuerte inversión, pero el negocio salió mal antes de que lo terminaran, está abandonado desde entonces, pararon la construcción. Hace unos meses una compañía quiso comprar el lugar y enviaron a unos hombres a investigar, pero poco tiempo después todos fueron encontrados convertidos en niños. Entonces me pidieron ayuda y yo acepté porque recordé la historia de la aguja dorada. ¿Te refieres a la aguja dorada? Sí, hace mucho. Cuando el flautista atacó a Europa. La aguja es la fuente de su poder mágico. Con ella podría convertir a millares de adultos en niños de una sola vez, pero si la usas al revés, puedes hacer que desaparezca. Mientras la aguja la tuvieron, los humanos pudieron mantenerlo alejado durante cientos de años. Ella perdió por error y yo la encontré el plan derrotarlo y mandarlo al infierno para cobrar la recompensa. Pero. Exacto, me pertenece a mí, así que entrégamela. Lo toqué con la piedra divina y eso fue de mucha ayuda. Pero él consiguió convertirme en niña y robarme parte de mis recuerdos y experiencias. Estás hablando acerca del flautista diabólico de Amelín, el flautista diabólico. Es un miembro de la familia diabólica. Hace mucho tiempo dejó a toda Europa en el caos, las Naciones Unidas le ha pedido a todos los cazafantasmas del mundo que no desaparezcan, que ofrecen un premio. Hace mucho mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Amelín. Era una ciudad rodeada por murallas, muy bonita y también muy próspera puesto que tenía un importante puerto al que iban comerciantes de todo el mundo. Todos sus habitantes vivían felices en Amelín hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la ciudad cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron totalmente la ciudad hasta dejarla totalmente infectada. No había un lugar en el que no se encontrara una rata. La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que acabaran con ellos, trampas y ratoneras, pero no sirvió de nada. Incluso probaron con matar ratas, pero no funcionaba. Las ratas eran cada vez más y más. En medio de esta situación llegó a Melin un trovador que aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de ratas. ¿Vos solo podréis hacerlo? Por supuesto. Pero a cambio pido mil monedas de oro. No os preocupéis. Si lo conseguís os daré un millón si es necesario. El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. En ese momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos se acercaron hasta él y comenzaron a seguirlo cuando empezó a recorrer todas las calles de Amelín. El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron ahogadas. De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa. «¿Mil monedas de oro por una música? Os daré como mucho cien monedas», dijo el alcalde riéndose pero eso no es lo que me prometisteis. En ese caso lo lamentaréis. El trovador salió del ayuntamiento y comenzó a tocar con fuerza su flauta. En esta ocasión, fueron los niños, grandes y pequeños, los que empezaron a salir de las casas y comenzaron a seguirle allá donde iba.